Gracias, También. muy agradecido. Tenemos otra llamada, la llamada de Juan Antigua. Juan, Juan Antigua, Javier, el gobernador civil y provincial de la de Duarte y por supuesto un hombre de Gonzalo. Adelante, Juanito, <risa> Buenas, bu buenos días. Buenos días, gobernador. Aló. Bueno. Aló. Lo Juanito? tenemos. Se cayó, se cayó aparentemente. Vamos a intentar conectar pero nuevamente. Espérate, deja que tu tío. No, no, porque no tan. No no, él... no, no, no. Epa, <ríe> aquí yo Parece le voy a que preguntar le que qué, qué le ha parecido la participación de su representante, <ríe> furibundo <ríe> y, y rabioso aquí. <ríe> ok. <ríe> eh, no, pero ¿cómo así? <ríe> no, no. <bro. ríe> hoy es lunes, hoy es lunes, hoy es lunes. <ríe> ¿Qué Mire, es esto? Eh, en relación no te a, provocar, no, no, a no. un dato... Por o, los o... efluvios vinchistas. <risa> Muy Por buena. cierto, que, que Vinci sí, que que eh, invitó a Leonel a abandonar las sí, filas del PLD. Eso, no, no, Atención, no, no, no, Leonel, no te lleves de esos... Eh, ¿cómo? Flubio, sí, sí, Sí, sí, eso mismo. Eh, te van a llevar <risa> al fracaso. Porque no es lo mismo, Leonel, en el PLD... Que Leonel fuera es del tema. la llamadita ahí, eh. vamos a ver ahora. A ver. Buenos días. A lo buenas. Me jodiste. Adelante. ¿Y conmigo. Adelante. Sí, una está ahí. Ahí está el gobernador. Buenos días, Juanito. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Carolina, Francis. Buenos días, gobernador. Gracias. ¿Qué opinión te merece los acontecimientos? Esta, va a saludar a su representante y sobrino. Eso no es así. me va a saludar porque tengo un sobrino ahí. Claro, que sí, verdad que sí. Un representante. <risa> buenos días, gobernador. Buenos días, buenos días. No se oye bien. Buenos días, señor gobernador, ¿nos escucha? Bueno, no se sé oye bien. Pero... Una primera preguntita, ¿qué le pasa? Bueno, llamado la CIA, sí, sí. Que, ¿cuál es su parecer sobre el discurso de Leonel Fernández? Bien, bien. Bueno, sí, sí, esto yo que han ¿grado? el porque el proceso a de, de todo lo que participó fue un proceso limpio sí. y sí, participativo. Sí. Y yo pienso que a veces uno no se prepara para atender. Pero el que va a una contienda de esa naturaleza tiene que estar preparado para los, para los, para los resultados. Lamentablemente pienso que. orando bien, porque este pánico permite es que calma y que todo el mundo se integre a su labor y que todo siga funcionando y eso pasó vamos a ver ya a partir de ahora eh, el, el proceso nuevo que se avecina y donde todos debemos participar yo pienso que lo más exacto es que se llame a la unidad y que todo el mundo se, se integre a trabajar para que Gonzalo sea el presidente de la República. Gobernador, ¿cree usted que exista la posibilidad de que el presidente Fernández sea expulsado del partido? No, no, no, no. yo no creo que sea necesario. Yo no creo que sea, eso sea necesario. Y eso yo que lo que estamos llamando a la reflexión, aquí somos compañeros y que, que toda una vida en el partido. Entonces, ¿por qué hay es que, eh, eh, que expulsarlo en no, eh, gobernador, vamos a, vamos a integrar nuevamente a, a los trabajos de los departamentos para que siga creciendo. Gobernador, buenos días, Fulvio Ureña. Fulvio, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. bien. Usted eh. también cubrió que no se no, no, no saludé a Rita. No, no, no, eso, eso está excusado. Yo, yo sé que la amistad entre nosotros eh, no, está, veces, está, está por nosotros encima de eso. Amigo, amigo, amigo, tú no Sí, sí, eso es así. Eh, go gobernador, hoy está el expresidente Lionel frente a la Junta en una manifestación que él dice ser pacífica, ¿verdad? Y de acuerdo a su alocución va a continuar eh, con, esta, con esta programación de demostrar que hubo fraude, de continuar con todo esto en contra de su mismo partido, siendo él presidente del partido. ¿Existe alguna posibilidad de que él se pueda ir del partido, que él eh, eh, haga tienda aparte? Mira, la verdad es que yo no, no tengo, no, no soy yo quien deba dar la respuesta, pero ya esos resultados están ahí, todo el mundo lo vio. No hay necesidad de seguir esperando esa situación, lo que corresponde a partir de ahora ¿eh? Es que todo el mundo se integre el partido siga creciendo para que se mantenga el poder. Y el trabajar con la candidatura de Mozartillo, porque la no le da que Sí, yeah. Así que eh. Eh, no hay necesidades de, de que se protestan y que tampoco haya un programa de protesta. Eh. Creo yo que no, que la gente está cansada aquí en este país de protestas y cosas. Gobernador, ya yo, eh, eh, yo he escuchado de usted que lo que desea es que se reintegren a trabajar y que la gente está cansada de protesta, pero en el discurso, en no el discurso, quiero aclarar, Alocución. para mí es una locución donde él da detalles que no se habían dado antes y sobre todo hace un planteamiento directo, conclusivo de un expediente con fines de anular... La pasada. Bueno, mira, ya el Tribunal Superior Electoral y un país. Ya la Junta Central Electoral contó los el votos y proclamó. A partir de ahora lo que tenemos que entender es la situación y no ponernos nosotros a agorotar este país. Nosotros pensamos que quizás son fruto de, de, de calentamiento que tenemos no te te pregunta, no te y más aconsejado si es que yo. usted entiende que él no está actuando por sí solo bueno él tiene cabeza no, propia ¿no? nosotros no podemos negar eso claro, bueno porque la conocemos la, la, la resiedumbre de, y, ahí, y preparación a a del, a a del a presidente de, no creo no que sea dame un minuto asesoría bueno no señor gobernador ¿Me escucha? Ay, Bien. <risa> Sobrino. Eh, quería preguntarle, eh, con una eventual salida del, del expresidente Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana, eh, ¿pudiera ser esto determinante eh, en una victoria o una derrota del PLD en el 2020? El PLD va a novena, hombre, y no hay... Yo pienso que no debe de salir del PLD. ¿Por qué razón? Porque tocó un proceso no pero si sale, ¿eso pudiera afectar con una posible no, derrota si del no PLD? Se estoy, no se contempla que sale. Yo no, yo no contemplo esa parte. Yo lo que contemplo es eh, que eh, cada uno lo los no, más, más, en la cabeza y nos Bien. Contigo, tenemos, tengo otra, otra gracias participante aquí. gracias por, por la llamada gracias por tu intervención gracias. someterte al cuestionario de estos eh, talentos que tenemos acá gracias marito pasa buen día eh.